Muy buenos días, México. Buenas tardes, buena tarda desde Cataluña. El Valle de la Mentefactura les da la más cordial bienvenida a este crossover de ecosistemas de innovación y emprendimiento organizado por IDEA-GTO, el Instituto de Innovación, Ciencia y Emprendimiento para la Competitividad y la Delegación del Gobierno de Cataluña en México. La intención de este crossover, de esta interconexión entre metodologías, proyectos e ideas de innovación, es, por supuesto, dar a conocer un poco mejor la actualidad en, en México, en Guanajuato, en Cataluña, pero sobre todo favorecer la reflexión y el análisis y fomentar nuevas formas de trabajo y de colaboración conjunta e impulsar así el desarrollo tecnológico a través de la innovación. En esta sesión, la segunda de este ciclo de seis sesiones, lleva por título Ecosistemas de innovación para la transformación urbana, económica y social. Y tenemos el enorme placer de que nos acompañen dos invitados de excepción. Por una parte, agradecemos la presencia del profesor Eduardo Sojo, Director General del Laboratorio Nacional de Políticas Públicas del CIDE, el Centro de Investigación y Docencia Económicas. Fue profesor e investigador del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey y analista de investigación del proyecto LINK de la Universidad de Pensilvania, de la que destacan las investigaciones publicadas con el Premio Nobel de Economía, Lawrence Klein, relativas a la combinación de modelos econométricos y modelos de series de tiempo. Fue además jefe de la oficina de la Presidencia para las políticas públicas y coordinador del gabinete económico en la administración 2000-2006, así como secretario de economía entre 2006 y 2008. Es además autor de los libros de la alternancia al desarrollo y políticas públicas en democracia. Muchísimas gracias eh, por su presencia, doctor Eduardo, profesor Eduardo Sojo. Por, eh, contamos también el día de hoy con el doctor Josep Miquel Piqué, responsable de proyectos de desarrollo de zonas económicas en la Agencia de Desarrollo Económico Local Barcelona Activa. Él es doctor en Ecosistemas de Innovación por La Salle, Universitat Ramon Llull, ingeniero de Telecomunicaciones por La Salle y UPC, Universitat Politécnica de Cataluña, y MBA por ESADE diplomado también del MIT, Massachusetts Institute of Technology, y de la Universidad California Berkeley y la Universidad Ramón Lluy. Gracias, Josep Miguel, por acompañarnos al día de hoy. Gracias a ustedes. Bien, eh, me gustaría dar inicio a esta sesión dando un poco de contexto a todos los, eh, los asistentes del día de hoy y sería interesante aclarar, si le parece, doctor eh, Josep eh, Miguel. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de ecosistemas de innovación? Bien, pues muchas gracias por esta pregunta porque efectivamente este es el ámbito de mi línea de investigación en la universidad y por tanto puedo hablar e intentar ser muy pedagógico. Primero vamos a hablar de los elementos del ecosistema. ¿Qué, qué recursos necesitamos para que un ecosistema funcione? al final necesitamos tres elementos clave. Talento, tecnología y financiación. Los tres elementos claves para asegurar que un ecosistema funciona. Por tanto, un entorno donde tengamos talento y no tengamos tecnología, difícilmente vamos a desarrollar un ecosistema de innovación. Pero sobre todo, si no tenemos financiación adecuada, complejo, de forma compleja van a estar estas iniciativas empresariales, esos emprendedores, esas empresas innovadoras financiadas adecuadamente. Por tanto, talento, tecnología, financiación son tres elementos claves que un territorio, debe proveer para asegurar que crea un ecosistema. ¿Quién provee talento, tecnología y financiación? Ahí es cuando empezamos a hablar de la importancia de las instituciones que hacen, en base a la triple barra cuádruple a proveer de ese talento, tecnología y financiación. Por ejemplo, la universidad es un agente clave para el desarrollo económico, claramente, y obviamente para el desarrollo social, básicamente porque provee del talento necesario y provee con sus líneas de investigación de la tecnología. El gobierno crea los marcos regulatorios necesarios. Puede crear compra pública innovadora y puede crear, obviamente, un marco uh, también de incentivos fiscales y económicos para el desarrollo de la actividad de innovadora. Pero, sin ninguna duda, el agente que escala que y por tanto, crea de esas ideas un proyecto que escala internacionalmente o, o, o localmente, pero, en cualquier caso, que haga crecer económicamente, son las empresas. Por tanto, tenemos tres elementos, talento, tecnología y financiación, tenemos tres agentes, universidad, empresa y administración. ¿Qué dice el profesor Henry Echkovich, del padre de la triple Dice: Tenemos que crear estructuras de orquestación de esa innovación y, por tanto, hacer que estos tres agentes funcionen de forma articulada para asegurar que quién hace qué, quién provee talento, quién provee tecnología, quién provee financiación, en qué momento estoy en la fase de incepción, de lanzamiento, de crecimiento o de madurez. Ahí empezamos a ver que un ecosistema innovador debe no solo poner eh, las universidades a funcionar, sino también el, el, el marco del gobierno a crear las condiciones y sobre todo las empresas, abrámoslas. son corporaciones que no van comprando startups. Por tanto, las empresas no son solo empresas, son corporaciones que saben que innovan porque saben que la innovación disruptiva viene de startups. Y aparte, financiación como tal. Por tanto, tenemos elementos. Y tenemos instituciones. Estas instituciones hacen funciones en el ecosistema. Y ahí es donde tenemos que asegurar que esas funciones se desarrollen a nivel urbano, capa física, a nivel de desarrollo económico y a nivel de desarrollo social. Perfecto. Muchísimas gracias. Eh, profesor Eduardo Sojo, no sé si quiera aclarar o puntualizar algún, algún aspecto. Pues comentar, creo, creo, creo que lo explicó perfectamente bien. El, ahora sí que el especialista... El... El doctor Piqué, déjenme hacer un comentario de cómo, cómo lo entiende eh, un economista o un administrador público, ¿no? este concepto de, lo, de los ecosistemas. Desde el punto de vista de la economía, cuando uno habla de ecosistemas, lo primero que a mí se me viene a la mente es un concepto de, desarrollado desde los años 50 por Solow que se llama la productividad total de factores. Mm. Lo hacemos nosotros una estimación de cómo cambia la producción en un país, en un estado. Siempre lo hacemos en función del trabajo, del capital, de la energía, de las tecnologías. Y cuando estimamos esa función de producción, normalmente hay un residuo. Y ese residuo que se ha estudiado desde aquellas épocas con solo, se refiere a cómo se utilizan los factores de manera conjunta, es decir, la producción no solo tiene que ver con incrementar el, el trabajo, el capital, sino, como lo decía el doctor Piqué, cómo, cómo está esa orquestación de todos los factores de, de la producción. Entonces, creo, creo que el, el tema de ecosistemas tiene que ver con eso. Y otro, otro quizás para, mucho para, para Guanajuato, que lo explicaba bien, el, el, un, un gobernador de Guanajuato, que ahorita es diputado federal, eh, también fue profesor Juan Carlos eh, Romero Hicks, él decía que en los gobiernos frecuentemente hacemos microesfuerzos macro desintegrados. Mm -hmm. Es decir, cada quien anda por su lado. Y los ecosistemas, pues es, como ya lo decía el doctor Pique, exactamente lo contrario, ¿no? Hacer microesfuerzos, pero macro integrados, que cada quien sepa cuál es su papel en ese, en ese ecosistema para que esto funcione mejor. ¿no? ¿Sí, me me voy a permitir, Eduardo, porque usted ha tomado un elemento muy importante, y además la mirada de economista es muy interesante. ¿Qué está pasando ahora? Que las tecnologías de la información, y en cualquier caso las tecnologías en el sentido amplio, actualmente son un tsunami de nuevas tecnologías que están transformando la forma de entender la economía. Porque lo que estamos viendo es que esta economía digital es una economía que las escalabilidades son extraordinarias. Con una página web puedo servir a uno o a un millón de personas, obviamente con un sistema. Las escalabilidades no son las clásicas de las industriales, son escalabilidades digitales, es economía digital. Los procesos de diálogo que estamos haciendo con los clientes de forma digital hacen que el cliente pase a ser productor del servicio, muchas de las veces, porque está pidiendo él directamente y podemos tener realmente, gracias a la tecnología, altos cambios en los modelos de economías y, por tanto, de lo que diríamos de productividad. Y aquí es donde empezamos a ver que los ecosistemas no solo son ecosistemas porque está bien innovar, sino porque talento y tecnología es productividad, talento por tecnología, pero talento por tecnología es competitividad. Por tanto, un ecosistema que no tenga la tecnología necesaria va a hacer que su talento tenga que trabajar más horas porque no tiene los medios necesarios para ser productivo y, por tanto, para ser competitivo. Por tanto, un ecosistema de innovación debe proveer la tecnología necesaria para que sus trabajadores realmente sean más productivos. Pero a su vez, si estos talentos, estos trabajadores no están adecuadamente formados, difícilmente van a utilizar adecuadamente la tecnología. Por tanto, empezamos a ver que ese talento de tecnología son claves para la competitividad, pero también para la empleabilidad. Un territorio que no tenga talento adecuado no va a poder tener empleabilidad. porque Y esto nos está pasando ahora en Barcelona. Estamos, bueno, esta mañana hablaba con PepsiCo, la semana pasada con el Mobile World Capital. Es increíble una empresa, startup francesa, startup que bueno, tiene una valoración de 3.000 millones de euros, es una esquelar. Eh, dice, voy a crecer en Barcelona para Europa. Dice, bueno, pero tú no eres de París. No, no, es que vengo a Barcelona a crecer para crecer para Europa. ¿Y por qué? Porque es en Barcelona donde encuentro el talento necesario para crecer en clave europea. ¿Y qué quiere decir talento necesario? Por pues encuentro no solo personas de Cataluña y de España, personas francesas, personas alemanas, personas... Al, eh, ...italianas que quieren venir a trabajar desde Barcelona para Europa. En esta lógica empezamos a ver que el talento es la materia prima de la economía del conocimiento... ...y la tecnología es el mecanismo que nos da competitividad a los territorios. Por tanto, debemos trabajar muy fuertemente en los ecosistemas... ...para proveer de la agenda tecnológica y de la agenda de talento... ...que las empresas de nuestro territorio puedan permitirse ser empresas globales. Y digo globales, no hace falta ser una multinacional, puede ser una startup... ...que ha de competir y ha de escalar de forma internacional. Por tanto, talento y tecnología, elemento crítico para el desarrollo de los, eh, de los territorios. Perfecto, muchísimas gracias. Comentaba esa, esa idea de, de la triple hélice, creo que ha quedado muy clara, no las, la, el papel de la administración, el papel de las empresas, el papel de la universidad, pero también se está hablando ahora de esa eh, Open Innovation 2.0 en el que hablamos de un cuarto elemento, no la sociedad civil y cómo también la podemos integrar a ese eh, ecosistema. ¿Cómo sería, de, de qué forma esta, esta sociedad civil puede eh, ayudar a fomentar esos, esos ecosistemas. Bien, Eduardo, solo por comentar, eh, cuando hablamos de... es interesante, eh, talento, que es la materia prima de la economía del conocimiento, es la base de la sociedad. De hecho, tenemos ahora, en el siglo XXI, en la economía del conocimiento, que el mismo elemento que es el ciudadano, es talento económico, pero también es ciudadano. Estamos hablando de la misma persona. ¿Qué pasa? Que estamos viendo que las ciudades que quieren atraer talento tienen que hacer una provisión de una propuesta de valor para trabajar y para vivir. Es decir, de alguna forma, ese talento va a buscar unos 360 grados, 24 horas, 7 días a la semana, el espacio donde vivir y trabajar. Este elemento es importante porque vemos que el mismo ciudadano que es sociedad también es talento, ya lo sabíamos en economía clásica, pero en economía del conocido aún es más crítico, mucho más crítico, porque las ciudades que no sepan atraer, o peor, retener talento, no van a ser competitivas para proveer propuestas de valor para que sus jóvenes se queden allí. Y no lo digo en Barcelona, porque Barcelona está atrayendo talento de todo. es Ciudades como Porto Alegre que ven cómo su talento se va a Sao Paulo, ciudades como, eh, bueno, de hecho en España, no que, que hay dos grandes polos, no Madrid y Barcelona, pero Barcelona en el entorno emprendedor está haciendo un referente extraordinario. Por tanto, debemos crear en cada territorio el espacio necesario para desarrollar el talento a nivel económico pero también el talento a nivel social que al final son los ciudadanos por tanto sí. respondiendo a Alex en esa pregunta es muy clave sí. la cuádruple hélice que es la de la sociedad es que la demanda los usuarios son demanda sofisticada de alguna forma por tanto la demanda, se incorpora la demanda en las triple hélices está incorporando una cuádruple hélice que es la cuarta demanda social por tanto los ciudadanos pueden ser activos en la petición de servicios, en la utilización, la adopción de nuevas tecnologías y nuevos servicios. Adelante ¿Qué, qué, qué, qué, qué interesante lo que, lo que comentas. Un, un dato simplemente para los que nos escuchan que no son de Guanajuato y que tiene que ver con el talento. Guanajuato hace 30 años era un expulsor de talento. Es decir, tenía una migración neta negativa. Salía más gente de Guanajuato de la que llegaba. Y hoy sucede lo contrario. En Guanajuato hoy tenemos una migración neta positiva. Llega más gente de la que se va. Antes éramos expulsor de mano de obra. Hoy somos atractores de, de mano de obra. Y me parece que, que hace 30 años se decidió algo junto con la sociedad civil. Por eso me parece tan importante eh, lo que señalas. Hace 30 años en Guanajuato decidimos crear o a estudiar y definir de manera compartida Cuál es el Guanajuato que queríamos tener en el 2020. ¿No? Hicimos un estudio, se denominó Guanajuato siglo XXI, donde nos imaginamos el Guanajuato que queríamos en el 2020. y De ahí salieron muchas apuestas. ¿no? La apuesta por el turismo de negocios, la apuesta por el, por la, el sector automotriz. La, la apuesta, hicimos también una, una apuesta por la modernización de la, de, la, de la agricultura. Hicimos varias apuestas, la internacionalización de Guanajuato. Y hoy llegamos al 2020, ¿no? Y muchas de estas cosas funcionaron y otras, y otras creo que no, nos, nos faltó tiempo para, para lograrlas. Pero el mundo que nos imaginamos en aquel momento, como decías hace un momento, con la economía digital es totalmente diferente de lo que vivimos ahora. Si hace 30 años nos hubieran platicado de cómo iba a ser la economía, de que nos íbamos a meter a un sistema y poner una palabra y encontrar toda la investigación que se si había escrito en la historia, hubiéramos dicho, este cuate está utópico, está loco, no está aterrizado. ¿no? Ha cambiado el mundo de manera muy importante y hoy todos estos temas de la innovación pues, entran de manera, eh, de manera directa. Creo, creo eh, doctor, que sí, por, él, por ello... Eh, y estamos tratando de impulsar eso en, en Guanajuato, el tener un, un teatro de las decisiones donde la inteligencia de los ciudadanos podamos captarla y aprovecharla, ¿no? con uh -huh. metodologías de inteligencia colectiva ¿no? que permiten que personas con diferentes conocimientos, con diferentes experiencias, con diferentes perspectivas de las cosas, podamos juntarnos para eh, innovar y descubrir cosas y también en este mismo sentido todo este tema de las ciencias del comportamiento, ¿no? La combinación de la, de la economía con la psicología para de, tratar de entender mejor cómo los ciudadanos toman decisiones y así poder mejorar los, los servicios públicos. Muy, muy interesante. Fantástico, por supuesto. Uh, ya, ya nos han empezado a, a contar un poquito eh, algunos algunos puntos en, en, a nivel más, más local, ¿no? pero eh, profesor Eduardo Sojo, ¿cuál ve un poco que es la, la situación actual en materia de innovación? Si, si les parece, no tanto a nivel de, de todo México, sino más bien a través de, de gobiernos locales, como comentaba un poco con el caso de, de Guanajuato, ¿Cuál es la situación actual y, y perspectivas un poco futuras sobre, sobre este modelo eh, o estos modelos de innovación? Bueno, yo, yo creo que para compartir vale la pena señalar lo siguiente. ¿no? Decía que hace Guanajuato en México es, es referencia, yo creo que por dos cosas. Una, por uh, tener visión de largo plazo y otra por incorporar a los ciudadanos en las decisiones. O sea, las dos cosas, visión de largo plazo y participación ciudadana, creo que es lo que nos distinguen a los guanajuatenses, digamos, del resto de las entidades federativas en México. Iniciamos esto, como lo decía, con el Guanajuato siglo XXI, y luego esto se institucionalizó. Entonces, actualizamos nuestra visión a 25 años, cada, eh, cada determinado tiempo. ¿no? El último que hicimos fue el Guanajuato 2040. no Tratar de imaginarnos, tener una visión compartida de cómo queremos que sea Guanajuato en el 2040. Y cuando tratas de asomarte a ese Guanajuato del 2040, entra de manera casi innatural lo que nos señalaba hace un momento el, el doctor Piqué. Queremos un Guanajuato, queremos una entidad federativa que se distinga por ser la entidad federativa donde las empresas, el sector público, la academia y la sociedad trabajan de manera, de manera coordinada y por un lado, y queremos ser una entidad federativa y así quedó establecido claramente en este estudio Guanajuato bueno, 2040 donde la innovación nos sirva realmente para solucionar eh, problemas públicos en un concepto digamos igual, igual colaborativo ¿no? Ese es, y creo, creo que eh, si, no, si no entendemos ahora eh, lo que decía un, hace un momento también el doctor Piqué, que vivimos en un mundo globalizado, ya no, ya no podemos, ya no, no somos islas. ¿no? Eh, y entonces, una cosa muy importante que estamos buscando en Guanajuato es tratar de que las empresas sepan qué está pasando en su industria en cualquier parte del mundo. Si las empresas de Guanajuato no pueden captar lo que está pasando eh, en cualquier industria, la industria del zapato, lo que está pasando en Barcelona, lo que está pasando en Valencia, lo que está pasando en Taiwán, lo que está pasando en Chile, ¿cómo se están transformando sus industrias? Entonces no van a aprovechar las oportunidades y al contrario, a lo mejor no van a poder mitigar las, eh, los problemas que pueden tener para ser, eh, para ser competitivos. Entonces estamos incorporando de este tipo de conceptos en, un, en una plataforma que se llama Radar del Futuro, que es un poco con tecnologías de la información, donde hacemos scrapping para saber qué está pasando en el mundo. Y luego tratar de vincular ese, eso que está pasando en el mundo con las empresas en lo particular o con los empresarios en particular. Los empresarios están metidos en su, en su negocio, pero difícilmente pueden tener las habilidades para hacer modelos de scrapping o para visitar todas las revistas y saber qué está pasando en su industria en el mundo. Entonces, creo que eso es lo que estamos tratando de incorporar en Guanajuato. Necesitamos prepararnos para un nuevo mundo, el mundo que nos imaginamos en aquel estudio de Guanajuato, siglo XXI, nos lo cambiaron y tenemos ahora que pensar en una, en una circunstancia diferente. Inclusive, yo creo que tenemos que cambiar el concepto este de planeación estratégica por un concepto más de, porque se la aprendizaje estratégica como si fuera un proyecto que tiene un principio y un final, por un concepto de gestión estratégica, ¿no? Donde estemos permanentemente revisitando nuestros, eh, nuestros escenarios. Ese es un poco lo que estamos buscando en Guanajuato y lo que está buscando Idea como institución. Perfecto, muchísimas gracias, muy interesante. Y la misma pregunta para el doctor Josep Piqué. ¿Cuál es un poco la, la situación de la innovación? Podemos hablar de Cataluña o, pues, específicamente el caso sí. probablemente de, de Barcelona, ¿no? Sí. Como uno de los quizá, efectivamente. Quizá hablaré más específicamente, aunque se puede extender en esta eh, situación Barcelona-Cataluña. Yo creo que eh, Barcelona. De hecho, ya en el año 2000, cuando diseñó el 22 Arroba como distrito de la innovación, hizo una explícita exposición de la apuesta por la economía del conocimiento. Una economía que combinaba la capa física, por tanto la capa urbana, la capa de desarrollo propiamente económico, pero también la capa social. Por tanto, una ciudad que había de ser plataforma del talento para su desarrollo económico y social. Eh, importante porque 22 se diseña ya con un planeamiento urbanístico donde se crean condiciones para transformar 200 hectáreas industriales en hectáreas industriales de la economía del conocimiento por tanto se transforma un polígono industrial dentro de la ciudad en un espacio para vivir y trabajar en el distrito con economía del conocimiento quiere decir con empresas vinculadas a tecnologías en este caso se escogen cinco grandes sectores que son los que se priorizaron en su momento el sector eh, de la información, el sector media, el sector del diseño, la salud y la energía. Estos cinco sectores son cinco sectores que se clasterizaron de forma urbana en el territorio porque el 22 Aruba no tenía, en este caso, economía vinculada a esos ámbitos. Y la economía previa, una economía que había perdido mucha competitividad con la economía más vinculada el sector textil o el sector más eh, de logística, de muy poco valor añadido. Es ahí donde Barcelona diseña un distrito en la capa urbana, con una, en el fondo es una Smart City en el año 2000, porque hace un plan de infraestructuras y un planeamiento urbano para vivir y trabajar en el distrito. Una estrategia económica muy basada en los clústeres urbanos y, por tanto, en una ubicación de universidades, empresas y administración en el territorio vinculadas a esos sectores. De hecho, se implantan 1000 universitarios que no existían en el distrito y hay más de 25.000 alumnos universitarios actualmente. Y lo más interesante es que se crea un entorno de desarrollo económico donde ahora y actualmente hemos superado casi ya los 100.000 trabajadores. Esos trabajadores que de alguna forma son de la economía del conocimiento. Esto ahí empezamos a ver la importancia, como comentaba Eduardo, de la importancia de esa orquestación. Ya no es una empresa la que compite en el mundo, es un ecosistema que compite en el mundo. Es un clúster en el sentido sectorial, es un ecosistema en el sentido amplio y, de hecho, en esta articulación del ecosistema, lo que se hizo fue asegurar que, de alguna forma, ese día a día estaría, por una parte, vinculando las empresas con el 22 network, que es la asociación de empresas del 22 arroba, y que la Agencia de Desarrollo Local Barcelona Activa tuviera como objetivo el asegurar que íbamos proveyendo aquello que se necesitaba. Por ejemplo, la, el talento, en talento digital, está haciéndose un trabajo extraordinario con la T-Academy, porque sabemos que el constraint limitador de crecimiento económico de Barcelona va a ser el talento, por tanto, y ahí tenemos dos lógicas, la inclusión digital, estamos formando a personas que están en ámbitos no tecnológicos para que entren en el ámbito de la tecnología, un tema más de reskilling, estamos formando también a personas uh, para asegurar con la Escuela 42 que haya una capacitación permanente uh, complementando la formación universitaria. Esto es importante porque el talento digital va a ser crítico, insisto, en dos aspectos. Porque si no, la economía no va a funcionar, pero es que si no, la sociedad no va a funcionar porque no va a haber trabajo. Y un talento digital de Big Data, de Inteligencia Artificial, no se hace de un día para otro, por lo tanto, es necesario el hacer esos procesos de capacitación. Importante también esa dimensión social porque el 22Arroba se diseña como un espacio de convivencia, un espacio de mixtura de usos, una ciudad compacta, diversa, compleja. Uh, eh, y en esta complejidad pues hace que la plataforma física de la ciudad es el espacio, del punto de encuentro de las personas que viven y trabajan en el distrito, quizá viven fuera pero trabajan en el distrito, y esto al final nos sirve para asegurar que haya un ecosistema, no solo en la capa física, sino en la capa económica y en la capa social. Por tanto, 22 Arroba es un distrito de la innovación donde se aprende a desarrollar la ciudad como plataforma del talento y ese talento para que pueda vivir y trabajar en el distrito. Y con este contexto, actualmente, pues Ventios arroba es un referente internacional, me atrevo a decir que es el referente de, bueno, mundial en visitos de innovación, y no lo digo yo porque fui consejero de delegado, sino porque, aparte, mi tesis doctoral y las 300 delegaciones que tenemos cada año visitando el arroba, hacen que las ciudades estén cuestionándose qué rol van a hacer en la nueva economía. Y ahí empezamos a saltar también, como comentaba Eduardo, en el punto de que esto va de economía global, es que ya sabemos, y, y podemos decir, no, no, es que yo soy un comercio local, pues usted está competiendo con Amazon, que es una economía global, por tanto, si no se prepara, es que no es una opción decir que soy local o global, no es que va a ser todo global. Por tanto, debemos proveer, y en este caso la política pública, el Ayuntamiento de Barcelona está ayudando mucho a los mercados municipales, a las empresas pequeñas y medianas para que se digitalicen y para que van a competir con otras corporaciones que van a estar allí, que no es que, digamos, ni mejor ni peor, sino que en cualquier caso tengamos una diversidad de la oferta y de la complejidad de ese ecosistema. Qué, qué, qué interesante, Joseph. Déjenme, déjenme comentarles una, digamos, un ecosistema eh, urbano-industrial eh, que diseñamos en, en Guanajuato, pero que es un, digamos, es un ecosistema urbano-industrial que necesita actualizarse de las, de las ideas, digamos, de la economía, del conocimiento y estos distritos de innovación, como mencionaba, como mencionaba Joseph Esto, este, lo, que voy a, lo que voy a tratar de platicarles brevemente, es un ecosistema urbano industrial que se llama Guanajuato-Puerto Interior. Es, es un concepto que surgió en aquel estudio que, que les decía a principios de los noventas, y se señalaba en aquel momento que por su ubicación y su infraestructura, Guanajuato debería de tener un puerto seco. Así, mm. se, así se mencionó en aquel, en aquel estudio y después se empezó en aquel gobierno a, empezar a hacer los primeros trazos y poco a poco cada gobierno le puso de su parte y hoy esa idea ¿no? se convierte en un distrito urbano-industrial y van a ver la diferencia de, de, de, del que mencionaba ahorita Joseph, porque este es un istro más grande, ¿no? Son, son 1.250 eh, hectáreas. Es, es, es más grande, pero porque es más industrial, más basado en la economía, digamos, más tradicional, las farmacéuticas, las automotrices, las aeronáuticas, eh, y, por, y, y por ello es, digamos, tan amplia. Son grandes, grandes, grandes plantas, pero sí trabajando como, como ecosistema. Por ejemplo, ahí mismo. En este, en este puerto interior está la parte educativa. No hay una sede del Instituto Politécnico Nacional con 3000 alumnos que ¿no? estudian ahí temas relacionados con la farmacéutica, la biotecnología, la automotriz, temas relacionados con, con, con, con la aeronáutica. Está ahí el concepto también del distrito de negocios, ¿no? que ahí salen los, los bancos, los hoteles, los restaurantes, hay eh, guarderías, hay hospitales hay servicios de transporte interno, tienes la infraestructura carretera, tienes también una, una aduana interior, ahí mismo en el, en el distrito, un recinto fiscalizado, tienes una terminal para carga ferroviaria, entonces tienes el aeropuerto, tienes la parte de ferrocarril, tienes la, la carretera. Y ha funcionado muy bien, ahí, ahí se generan, eh, hay empresas de 18 países, en este Guanajuato en este, bueno, puerto interior, y se generan cerca de 27 mil empleos. Pero todos esos componentes que parecen un poquito del pasado, tenemos que actualizarlos, tenemos que dar, llevarlas a otro nivel. Y aquí viene la importancia, yo creo, de la eh, colaboración que se puede tener entre Cataluña y Guanajuato, porque el nuevo componente de este Guanajuato-Puerto Interior se llama Distrito de Innovación. ¿Sí? Es, es, es es este concepto que yo creo que nos estaba faltando impulsar en, en Guanajuato y ahora que estamos iniciando, que están iniciando, yo estoy yo soy profesor en la Ciudad de México, pero ahora que está iniciando Guanajuato con toda esta esta idea del distrito de innovación y con esta institución idea, me parece que sería fundamental que ellos conocieran cómo se fue desarrollando eh, 22@, Arroba, ¿no? ¿Cuál, ¿Cuáles fueron y cuáles son las sugerencias? Porque además pues con toda esa experiencia ya de, de tantos años, creo que puede ser muy útil para el distrito de innovación que se está construyendo en Guanajuato para llevar este Guanajuato-Puerto Interior, digamos, a otro nivel. ¿no? Muy interesante. Uh -huh. Pues eh, precisamente la, la, la intención de continuar era justamente, por habiendo visto ya los, los casos de, de Barcelona y de Guanajuato, Creo que al final cualquier, cualquier región tiene esa, esa idea de poder replicar esos modelos innovadores, ¿no? Entonces, ¿cuáles, ser, ¿cuáles podrían ser las claves? Eh, doctor eh, Piqué ya nos, ya nos adelantó tres elementos fundamentales, ¿no? Talento, tecnología y financiamiento, financiación. Pero ¿cuáles serían las, las claves para poder replicar un modelo o un ecosistema de innovación? Es necesario, tanto Barcelona como Guanajuato, veíamos que, que tienen unas situaciones eh, a nivel de logístico y geográfico, ubicaciones muy específicas, entonces eso implica que, que no se puede replicar a menos que estas condiciones existan o hay posibilidades de que otras ciudades, otras regiones puedan desarrollar también modelos de, de, de ecosistemas y, y si fuera así, ¿Qué se requiere? ¿Cuáles son las claves? ¿Debería venir sí. impulsado por la parte gubernamental? ¿Es eh, la parte privada quien debe tomar el, el, el principal impulso? ¿Cómo podríamos gestionarlo? Bien, de hecho, como comentaba al inicio, al final, un distrito de la innovación tiene eh, tres dimensiones: la dimensión urbana, por tanto, lo que es las hard factors, la infraestructural eh, y, por tanto, aquella que es la, la plataforma de la dimensión económica, donde ahí está todo lo que es la articulación de los clústeres o actividades económicas sectoriales, donde están empresas y startups y demás, y la dimensión social, donde estaría la vinculación del talento, no solo en su formato de vivir y trabajar, sino también en su formato de atracción, retención, desarrollo y creación de talento. Por lo tanto, hay una, un, bueno, metodologías muy específicas para asegurar que tiene uno el talento necesario, que tiene el, los ecosistemas necesarios de, del clúster, como tal, la, la cadena de valor y, en cualquier caso, más, más allá de los trastes de innovación, startups, inversores y corporaciones y la capacidad. A todo ello, en estas tres dimensiones se combina la dimensión transversal de la gobernanza. Ya hemos aprendido que los ecosistemas se tienen que gobernar y gobernar no desde el gobierno, sino desde una articulación de los agentes que, como decía Eduardo, han de combinar y conveniar y, y, y, y, y asegurar que... Esa visión que se está haciendo del territorio es compartida, y si esa visión es compartida ante una situación de partida, la importancia es que veamos qué desafíos para hacer una agenda de proyectos compartidos. Por tanto, eh, lo que se en es el 22. Arroba se hizo un planteamiento de un planeamiento urbanístico. De, desde el urbanismo, uno puede decir los usos del suelo. Si solo puedo trabajar y no puedo vivir, pues voy a tener un tipo de ciudad. Si ese uso es un uso de. Alta densidad o baja densidad. Eh, recuerden, por ejemplo, el caso de Detroit, donde la desaparición de parte del sector automóvil hace que la ciudad de Detroit se abandona. 50% de la población marcha y no había densidad con la complejidad. Pero también importante en los usos y las infraestructuras. Y aquí las infraestructuras, obviamente, de una Smart City del siglo XXI, aparte de las tecnologías de la información, se le debe pedir la importancia de la sostenibilidad y por tanto las green infrastructures, el agua, energía, movilidad, residuos, toda esta lógica de economía circular. De hecho, 22Arroba ya está, ahora va a lanzar a cerca de un millón de metros cuadrados más en la zona norte, donde está planteando que haya más de 60.000 trabajadores, también vinculados con dos ámbitos, la economía circular y la, la economía creativa o industrias culturales como, como tal. Por tanto, Tres dimensiones más la dimensión de, de, de gobernanza. Y después, ¿qué agentes van a desarrollar esto? Pues la triple, cuádruple hélice. Por lo tanto, no es lo mismo la triple hélice en la capa urbana. Donde ahí tengo real estate developers. gente que sabe cómo poner dinero en una inversión, hacer edificios y alquilarlos a terceros. sino mal. ¿Por qué? Porque voy a hacer un edificio hecho por alguien que no va a tener un retorno de inversión. Por lo tanto, sabemos ya en las leyes del real estate es que tiene que haber alguien que pague el alquiler de los espacios. No hace falta que sea el end user el que sea el, el, el, el propietario del espacio, pero sí que hay importancia de los de developers y después de ese plan de infraestructuras. Aparte, en la cap, capa económica, la estrategia de clúster uh, urbano es una estrategia que se ha demostrado exitosa. Eh, nosotros hemos estado replicando ahora con el Barcelona Green Deal en otras zonas de la ciudad, un clúster de deportes en la zona olímpica, un clúster de industria 4.0. En la zona franca. Por tanto, estamos haciendo un ejercicio de priorización sectoralizada en ciertos ámbitos de la ciudad. Pero los clústeres también significa que la ciudad pasa a ser, eh, no solo en la cadena de valor, ciencia, tecnología, empresa, mercado, un espacio de aprendizaje. Ahí una de las lecciones aprendidas es que 22. Arroba es un laboratorio de innovación. Por tanto, la ciudad pasa a ser laboratorio y la ciudad pasa a ser la primera milla de la innovación global. Esto es una tensión extraordinaria, porque decir, que si yo no innovo localmente, ¿cómo irá ir al mundo a escalar? Por lo tanto, debo hacer lecciones explícitas de asegurar que los emprendedores pueden encontrar en la ciudad, en el territorio, el espacio para probar, para hacer pilotos. Pero no solo probar tecnológicamente, sino lo que nosotros llamamos los, uh, los pilotos con clientes. Por tanto, el, el primer cliente, el Golden Reference, va a servir para hacer una validación de esa tecnología con un producto o servicio y un modelo económico. Esto es importante porque significa que la ciudad ecosistémica también tiene que ser ciudad de demanda de la innovación o de aceptación de la innovación para hacer esos pilotos. Y en la dimensión talento, yo querría destacar dos cosas, una, la creación y desarrollo de talento, por tanto, la importancia de las universidades como fuente. Ustedes en Guanajuato tienen universidades muy buenas, por tanto, ya está ahí, pero para que estén trasladadas al distrito, es importante que se ubique el distrito con universidades. De hecho, yo siempre digo que en el 22 Arroba, los 25.000 estudiantes son fuente de talento, pero son 25.000 jóvenes que han cambiado la idiosincrasia, el día a día del distrito, porque son jóvenes pues, que salen, que viven, que mueven, han refrescado el distrito, han hecho una nueva forma de vivir el distrito que se combina con personas mayores y con profesionales. Pero es importante, la universidad no solo transforma la capa física ubicando las universidades, el, el espacio de las universidades o los laboratorios, sino también la capa económica, siendo provisión de talento y tecnología, pero también la capa social, porque al fin y al cabo provee de ese joven de jóvenes talentos en el entorno. Con esa lógica, por tanto, vemos que la triple dice actúa en la capa física, actúa en la capa económica y actúa en la capa social de forma diferente, porque los mismos trabajadores, de ahí yo querría destacar la importancia del talento internacional. De hecho, innovación es hibridación. Hibridación significa poner en contacto personas que son diferentes. Y de hecho, eh, no solo por una lógica interdisciplinar, sino también por poner personas de otros países. De hecho, Barcelona juega una plaza extraordinaria por ser ciudad abierta, ciudad de, que es bien recibido cualquier persona del mundo, para que pueda trabajar en Barcelona, desde Barcelona hacia el mundo. De hecho, la, la internacionalización del talento es clave, y esto en sí Silo con Vale lo aprendimos muy bien, ¿no? porque hay comunidad china, comunidad uh, hindú, estos son los que van a hacer que en su día a día no hace falta que alguien les recuerde que China existe, es que están allí, eh, personas chinas como tal. Por lo tanto debemos hacer un ejercicio de talento internacional, de hibridación, eso se puede hacer con el mundo universitario, con mecanismos de movilidad de alumnos, movilidad de investigadores, hacer que ese talento viva en el contexto y por tanto hibride y haga un talento uh, diverso. Eso hace que también Barcelona haya hecho un ejercicio muy fuerte de lo que se llama uh, lógicas de, de landing de talento internacional. De hecho, el Ayuntamiento, pero también la identidad ya en su momento con Japón, hizo escuelas de japonés, escuelas alemanas, escuelas francesas, escuelas italianas. ¿Por qué? Porque necesitamos que ese talento aterrice sin perder su identidad. Eh, porque al final la hibridación pasa por la mezcla de, de la identidad de, de quien, de quien, de quien eh, viene, con la identidad pre previa y estamos en una sociedad que evoluciona y evoluciona y debemos tener abierta que esa, esa, esa identidad vamos a ir co-creando. La identidad digital eh, ha, ha sido transversalmente, los jóvenes tienen más en común en Instagram muchas veces culturalmente que en entornos culturales locales. ¿Qué quiero decir? Que la tecnología también es cultura y ahí vamos a ver nuevas formas de, de cultura y de integración. Por tanto, por resumir, urbanismo económico, social y gobernanza, y esa triple IC que va actuando en la capa urbana, en la capa económica y en la capa social, y sobre todo se articula en la, en la gobernanza. Déjame, déjame Alex, eh, creo, creo que lo, lo explica muy bien Joseph, eh, partiendo incluso de, de, de un caso muy exitoso en, en, en Barcelona. Déjame, déjame ver cómo describe eh, una, una científica del MIT, eh, Elizabeth. Eh, Hothfecker, los ecosistemas de innovación. Pero, lo dice cortito, pero es, es exactamente, yo creo que mucho, muy similar a lo que explicó ahorita Joseph. Son comunidades en ciertos lugares con actores que interactúan y se involucran en producir innovación y apoyar procesos de innovación, junto con la infraestructura y el entorno propicio que les permiten crear adoptar y difundir soluciones a desafíos eh, locales, ¿no? pues creo, creo que cada, cada, evidentemente, cada ecosistema, pues debe adaptarse a las condiciones, ¿no? Y cada, me imagino, ecosistema de innovación y laboratorio de innovación tiene sus propios eh, componentes, dependiendo de sus propias circunstancias y de los objetivos que, que persigan. Hay un concepto que creo que popularizó la Universidad de Arizona que, que se llamó que le llaman eh, teatro de las decisiones ¿no? mm. imagínense eh, espacios con unas eh, pantallas eh, enfrente y con modelos detrás que te permiten tomar decisiones y en tiempo real elaborar eh, escenarios para resolver preguntas de qué pasaría si ¿Qué pasaría en el agua si traemos de otra cuenca o si invertimos mejor en las redes locales para eliminar el desperdicio de agua? ¿Cuáles serían los resultados? ¿Qué pasaría si Pemex en México invierte en aguas someras o en aguas profundas o en refinación? ¿Cuáles serían las implicaciones de tomar esa, esa decisión? Y es este, este, estos teatros de las decisiones se han ido eh, ampliando, tanto, tanto Arizona como, como nosotros acá en el CIDE, los hemos ido ampliando para incorporar otras cosas que permitan precisamente la incorporación de talento, talento definido como el conocimiento que tienen los ciudadanos. ¿no? A lo mejor algunos son muy estudiosos, pero otros simplemente tienen el talento por la experiencia que han desarrollado eh, a lo largo de la vida. ¿no? Entonces, este teatro de las decisiones, que es una de las infraestructuras, digamos, del distrito de innovación, que va a tener estos componentes de inteligencia colectiva, ¿no?, para poder realmente interpretar, captar de manera adecuada, ordenada, la participación de personas con diferentes experiencias, perspectivas sobre, sobre un asunto en particular. Va a incorporar estos temas de, de behavioral economics, de economía del, del comportamiento, para tratar de entender bien el entorno y entender bien Cómo los ciudadanos están tomando decisiones, cómo están apreciando unos servicios, cómo realmente estos, ciudadanos, estos servicios le pueden dar un valor agregado a los ciudadanos. Va a tener este espacio, es del Teatro de las Decisiones, también evidentemente la parte de ciencia de datos. Y a veces la parte de ciencia de datos la vemos como que muy lógica, ¿no? Pues es normal que, que, que, que tengas información. Para tomar decisiones. Pero la verdad, y lo comentaba eh, Joseph en, en un inicio, es que estamos sujetos a tsunamis de información. Y esa información todavía tiene que ser procesada para poder ser utilizada en la toma de decisiones. Entonces, va a tener una unidad de ciencia de datos, va a tener el, el radar de futuro y va a tener un espacio de, de prototipado vinculado fundamentalmente al al design thinking, ¿no? Entonces, la idea de esta infraestructura que estaría en Teatro de las Decisiones, eh, que estaría dentro, perdón, del Distrito de innovación sería aprovecharla para tomar eh, decisiones informadas y colaborativas, ¿no? Ese es un poquito el, el concepto, que se tomen decisiones basadas en evidencias y poder realmente sembrar esa semilla para que en Guanajuato, no solo alrededor del, del distrito sino en cada una de las regiones de, de Guanajuato, que además son, son muy diferentes, empiece a cundir este tema de que las decisiones se tomen basadas en evidencia, ¿no? que no sean ocurrencias, que, que realmente las diferentes regiones tengan claro dónde quieren estar, tienen clara su visión, estén abiertas al, al, al mundo, pero que al final puedan tomar estas, estas decisiones informadas y, col y colaborativas, ¿no? Eso este es un poco lo que estamos también impulsando en este distrito de innovación, particularmente junto con IDEA. Perfecto. Muchísimas gracias, profesor Sojo. Y, justamente, vamos a dedicar estos eh, últimos minutos para algunas eh, preguntas de los, eh, nuestros oyentes. Y, justamente, y hablando de, de, del estado de Guanajuato, pregunta toma Aguilar. Eh, nos comentaba sobre una agenda de desarrollo para el año 2040 en Guanajuato. ¿Cuáles serían las herramientas y habilidades que como jóvenes debemos adquirir en este momento para poder eh, abonar a esta agenda y de la misma forma promover el cambio de la manufactura a la mentefactura? Mira, yo, yo, yo creo que el cambio fundamental tiene que ver, yo creo que con dos cosas. Uno, eh, estar abiertos al, al, al mundo. Eh, estar abiertos a lo que está pasando en las distintas, en las distintas eh, regiones del mundo, particularmente en las regiones exitosas. Pero, eh, pero para eso, para poder aprovechar todo ese conocimiento, hay que formarnos, hay que prepararnos. Y me parece que la preparación tiene mucho que ver con economía del, del conocimiento, con adentrarnos y estudiar eh, perfectamente bien eh, las, eh, la, la parte de la economía digital, que me parece a mí fundamental, me parece a mí que esta cuarta revolución industrial tiene que ver con la combinación de la economía digital con otras disciplinas, ¿no? Entonces tienes que tener la parte de economía digital muy sólida y luego ser muy sólido en tu disciplina, sea esta la biotecnología, sea esta la nanotecnología, sea esto lo que tú estés, en lo que estés tú buscando. Pero esa combinación de la economía digital con el desarrollo de las otras disciplinas, es lo que te hace la cuarta revolución industrial. Pero esta cuarta revolución industrial es extraordinariamente dinámica. Entonces los jóvenes de hoy, todos todos en realidad, pero particularmente los jóvenes deben estar preparados para eh, adquirir el conocimiento de todos los días. ¿no? Había un pensador eh, mexicano-argentino, amigo mío, que se llama David concevic que dice que estamos viviendo una época... En el que al salir de la universidad ya nuestros conocimientos son obsoletos por todos los cambios que se están produciendo. Entonces tenemos que estar acostumbrados a adquirir conocimiento y a estudiar de manera permanente y a no tenerle miedo a las nuevas dimensiones del conocimiento que vayan, que vayan surgiendo. Muchísimas gracias. Y bueno, parte de estas, eh, de estas charlas, de estos debates es, es impulsar también a la acción, ¿no? Y precisamente tenemos pregunta de Raúl González de cómo podemos conectar con Barcelona Activa, con 22 Parece que hay posibilidades de, de, de conocer un poquito más ese ecosistema, cómo, ¿de qué formas podemos abrir ese conocimiento? Bueno, una forma muy fácil es directamente que una delegación de Guanajuato venga para aquí y pueda conocer en, in situ ¿no? la, la transformación urbana, los planeamientos urbanos, el papel, por tanto, de la política pública, pero también del rol de las empresas y de las universidades. Yo siempre digo que es importante que haya un viaje triple hélice, es decir es que no solo venga el gobernador, sino que venga el gobernador, pero que venga también con sus técnicos, con los responsables universitarios, los rectores y, como no, las cámaras de comercio o, o clústeres económicos. Porque, he hecho, en mi experiencia, y tuve la gran oportunidad de, de, de, de recibir pues, el alcalde de Lisboa, que ahora es el presidente, el de, de, bueno, primer ministro de la República, o el mismo alcalde de Río, el alcalde de, de Istambul, uh, ciudades que eh, querrían transformarse y necesitaban hacer un viaje al futuro. De hecho, Barcelona no es el futuro de Guanajuato. Barcelona es una inspiración para el futuro de Guanajuato. Por lo tanto, lo que tiene que haber es un proceso de inspiración, y de la concreción, ¿cuáles fueron las estrategias y las acciones que fueron oportunas para implementar lo que hizo 22 Arroba? Por tanto, abiertos a recibirlos aquí y a compartir las experiencias en todos los niveles, desde la política pública, pero también del mundo universitario y del tejido empresarial. Por otra parte, una posibilidad también, y lo digo porque ustedes tienen universidades, eh, que tienen programas de, de, de, de, de, de, bueno, para, de movilidad... Uh, tienen la Salle, porque me consta de la Salle Guanajuato, bueno, la Salle de Nuevo León, bueno, perdón, la Salle Guanajuato, ahora no recuerdo, creo que se llama la Salle Guanajuato, como sí. tal, eh, eh, es una institución que de alguna forma uh, tiene Salle aquí también en Barcelona, es decir, que es muy fácil hacer movilidades, pero seguro que hay una, otras universidades que pueden hacer programas de movilidad. La movilidad nos va muy bien para cambiar mentes y sobre todo para generar una nueva generación de jóvenes que son jóvenes puente, puente entre ecosistemas. De hecho, Richard Florida habla de no ciudadanos que viven en más de una ciudad. Y, de hecho, los ecosistemas se conectan. Y, de hecho, la teoría de, de superclusters of innovation, tenemos un, una triple edice, tenemos otra. La, la idea es cómo los conectamos. ¿no? Pero, al final, las instituciones son infraestructuras de movilidad o de conectividad. Al final, podemos hacer conectividad entre universidades, entre empresas, al final pueden hacer negocios o entre eh, marcos de relación pública. Pero después los coches, esto es las autopistas, los coches son personas, son en startups, son empresas, son agentes específicos. Por eso creo que es sería muy oportuno el poder promover que haya movilidad a banda y banda, tanto de alumnos como de startups o empresas que puedan hacer una interrelación entre los ambos ecosistemas. Perfecto, muchísimas gracias. Um... Pregunta eh, nuevamente para, para usted, doctor Piqué, ¿cómo unir la transformación urbana de los distritos de innovación con una ciudad inclusiva? Bien, de hecho, este es el gran, el gran valor del 22 enfrente en frente del Silicon Valley. Y Lo digo por conocimiento profundo. ¿no? Yo cuando estuve analizando... El ecosistema de Silicon Valley con el profesor Henry Erzkovic eh, constatamos que era un ambiente perfecto para la economía. Era un desastre de sostenibilidad. La one la autopista que va de San Francisco a San José, está siempre bloqueada por eh, sostenibilidad. Pero sobre todo, a nivel social, no hay inclusión. De hecho, el sistema de Silicon Valley está preparado para que un alumno hindú eh, vaya a hacer un doctorado verde Berkeley y después se incorpore al ecosistema no está preparado para el ascensor social, no está preparado para la creación de talento. Eso se tuvo tan, tan, tan en cuenta en el origen del 22 que hubo una estrategia mixta, una estrategia por una parte de atracción de talento pero también una estrategia de creación de talento. Tanto que en todas las escuelas de mi mandato, en el año 2007, hicimos programas de vocación científico-tecnológica donde niños y niñas de 8 y 10 años estaban clusterizándose con los sectores económicos que iban a desarrollar. Por tanto, si un niño o una niña veía a Telefónica, podía saber que algún día trabajaría en Telefónica, cosa que en Silicon Valley no será posible para trabajar en Google y demás. No quiere decir que no se pueda trabajar en Google, sino que el sistema no está montado para hacer el crecimiento. Y por tanto, las vacaciones científico-tecnológicas porque al final tenemos dos lógicas de inclusión. Las personas adultas que ya viven que convivan con la realidad y ahí hicimos programas como Digital District donde digitalizábamos memorias de abuelos a partir de jóvenes que les ayudaban a transformar su vida en una vida digital. Digo esto porque el trabajo intergeneracional, los jóvenes eran los que transformaban las familias, eran ellos la bandera de la transformación. Es una paradoja porque hasta ahora parecía que los abuelos eran, y lo digo con mucho respeto para todos los abuelos, ¿eh? los que tenían el conocimiento, tienen los valores sin ninguna duda, pero muchas veces no tienen la tecnología necesaria. Ahí es, empezamos a ver un ejercicio interesante de que la inclusión pasa por ejercicios de incorporación de personas mayores, y en este caso fue memorias digitales, tu memoria comparten en la red y eso fue una forma de incorporar, familias uh, analógicas con niños digitales que las educamos, las formamos para asegurar cómo adecuar y cómo acompañar, pero sobre todo también jóvenes, niños y niñas, que iban a capacitarse para poder orientarse y después hacer ingenierías o estudios vinculados al entorno del de 22. Arroba. La inclusión también sirve para la inclusión digital, importante, no vamos a tener una smart city sin smart citizens y por tanto tenemos que tener capacitación. Ahí Cibernarium de Barcelona Activa hace un trabajo extraordinario, sistemático, de capacitar a los ciudadanos para que sean competentes digitalmente hablando. Porque si un ciudadano no tiene su firma digital o si un ciudadano no sabe cómo realmente gestionar sus eh, relaciones con la administración pública o con las empresas o hasta su misma vida profesional, no va a ser un ciudadano pleno. De hecho, la tecnología pasa a ser un bien básico, un bien clave para el desarrollo pleno de igual que lo puede ser una casa o lo, igual que lo puede ser el agua igual que puede ser la energía. Fantástico. Eh, una, eh, una última pregunta antes de, de darles oportunidad de, de unos eh, breves comentarios finales. Eh, preguntan también uh, cuáles son un poco los planes que por un lado 22 y por otro Guanajuato 2040 tienen de futuro. Cuáles son los siguientes pasos. Empieza Eduardo. Mira, en el, el, el, el, el Guanajuato, eh, 2040 evidentemente es un es una proceso más amplio de desarrollo, no no es es, es un proceso donde entra la parte eh, de la sustentabilidad de manera, de manera fundamental. Ahí hay iniciativas muy claras de, primero de resolver el problema del agua, pero también iniciativas muy claras de entrar a la energía renovable, de prepararnos para ese, para ese futuro y hay programas específicos en esa materia. Dentro del Guanajuato eh, 2040 también está la idea de replicar este puerto interior también en otro espacio logístico en el área eh, de Celaya. Está eh, una estrategia muy importante de modernización realmente eh, siempre pensamos en Guanajuato y pensamos en la modernización de Guanajuato y pensamos en el sector automotriz, pensamos en el aeronáutico. Pero lo que, lo que ha transformado más, yo creo, la vida en Guanajuato es la modernización del sector eh, agrícola. ¿no? Éramos antes exportadores de, de granos, se conocía Guanajuato como el granero del, del Bajío, el granero del país, y hoy lo que hacemos es exportar verduras, exportar ajos exportar brócoli, exportar tomate se, se, ha, se ha transformado digamos la agricultura pero todavía esa modernización no ha llegado a todos los que tiene que llegar cuando uno ve lo que ha pasado en el campo de Guanajuato en términos de la misma empleo, empleo el, se, se ha disminuido enormemente los trabajadores sin pago por ejemplo y se han incrementado todos los, los asalariados. Y yo sí creo que el trabajo de todas estas personas en estas grandes granjas, invernaderos de agricultura moderna, va a, puede generar un nuevo Guanajuato en área rural. También está contemplado eso. Por supuesto, queremos ser el, uh, el destino turístico vitivinícola más importante del, uh, del país por ahí en Dolores Hidalgo, o San Miguel Allende, pero hay, hay iniciativas muy concretas y muy específicas que se están siguiendo, pero lo más importante del Guanajuato 2040, y con esto cierro, es que la idea de todo ello es tener un destino compartido, identificar estrategias y proyectos concretos que todos hayamos compartido, de tal forma que, es, que, que estas iniciativas no dependan del color del partido en el gobierno, o no dependan también de la propia particular, el propio gobernante que tengamos, ¿no? Que haya consistencia, porque lo, el éxito en Guanajuato tiene que ver con la consistencia en las políticas públicas que hemos tenido en los últimos 30 años. Y eso también es lo que busca Guanajuato 2040, encontrar esas estrategias y esas políticas que podamos seguir a lo largo de los próximos 20 años. Fantástico. En el caso de Barcelona, nuestra apuesta es el Barcelona Green Deal, una visión A 2030, donde estamos haciendo que el Distrito de la Innovación de 22. Arroba se replique al modelo en otras zonas de la ciudad, en el polígono buen Pastor, la zona olímpica, en la zona del centro y también la zona de la zona franca, ¿no? que es un, un espacio más, más industrial. Por tanto, la, la apuesta es el, realmente reeconomizar la economía uh, de la ciudad, uh, no porque no pensemos que eh, el turismo sigue asistiendo, pero en cualquier caso la economía del conocimiento es mucho más resiliente. Hemos visto en épocas de COVID cómo ha sido muy tractora de la actividad económica, aparte por sus capacidades tecnológicas de poder trabajar eh, desde cualquier lugar, sobre todo también por eh, esta economía mucho más internacionalizada desde una óptica uh, digital. Uh, por tanto, uh, Barcelona Green Deal es la apuesta, el modelo y con esto lo que estamos haciendo es crear ese marco hasta el final de esta década que nos permita el seguir dando la economía al conocimiento y sobre todo centrándonos muy mucho en una economía innovadora, una economía de startups, de scale-ups. Uh, actualmente Barcelona tiene más de 200 startups que han recibido más de un millón de euros, tiene unas 80 que han recibido más de 5 millones de euros, ya tenemos tres unicornios. Y esto va a ser la nueva economía también, una economía mucho más basada en esa economía innovadora y emprendedora. Fantástico. Muchísimas gracias a ambos. Gracias también a toda la audiencia que siguen enviándonos más y más preguntas. Afortunadamente, por tiempos no tenemos oportunidad hoy de continuar. Eh, así que lo que me gustaría es, pues de forma breve, en un par de minutos, como que puedan dar algunas conclusiones o algunas de, de las ideas claves de este, de este debate, de esta jornada. Eh, si le parece, profesor Soho. De manera, de manera eh, muy breve, eh, creo que eh, la, lo que podríamos llamar fertilización cruzada, entre las experiencias que se han tenido en los diferentes países, en las diferentes regiones, es fundamental. A mí me tocó, en otra vida, construir el Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica siendo presidente yo del INEGI, lo que era el INE de España, nada más incorporando también la información geoespacial pues, Yo creo que mucho de lo que hicimos tuvo que ver con observar las mejores prácticas que existen alrededor del mundo tropicalizarlas y ponerlas ahí. Por ello, yo me quedaría con, con las palabras que dijo Joseph. La idea de, de visitar esta experiencia exitosa de Barcelona, pero no para replicarla, para inspirarnos. Creo que, mm -hmm. creo que esa, es, esa es la palabra correcta y creo que en lo que vamos a, a Barcelona, o puede una misión ir a Barcelona, creo que esta, esta, esta plática, esta conversación que que pudimos tener y que agradezco mucho, creo que creo que va a ser eh, muy útil. Pues yo nada más que sumar que encantado de recibirles en Barcelona, de compartir las experiencias y que conjuntamente con la Generalitat de Cataluña pues estaremos encantados en el Ayuntamiento de Barcelona de recibirlos, compartir y sobre todo inspirarlos y sobre todo conectarnos también eh, a, a doble banda para asegurar que nuestro talento, nuestra tecnología y nuestra financiación está conectada con universidades, empresas y administración. Fantástico, pues... Eh... Muchísimas gracias a nuestros ponentes, creo que ha sido una, una experiencia muy enriquecedora, hemos tenido oportunidad de profundizar en temas de innovación, de la importancia del talento y cómo captarlo, de tecnología, ideas como el, los teatros de las decisiones, la integración con la participación ciudadana, la apertura al mundo, la importancia de la inclusión, formación, etcétera. Pues, eh, muchísimas gracias a ambos. Deseamos que también nuestra audiencia hayan podido pues, comprender un poco mejor la importancia de la, de la innovación como motor de crecimiento y que podamos aprender las lecciones que todavía eh, no hemos eh, llegado a aprender y aprovechar las grandes oportunidades que, que tenemos por delante. Recordarles, por último, que sigan pendiente en redes para la próxima sesión de Crossover de Ecosistemas de Innovación y Emprendimiento entre Guanajuato y Cataluña. Nuevamente, muchísimas gracias a todos. Seguiremos en contacto para próximos eventos y webinars. Que tengan muy buena tarde y hasta muy pronto. Hasta muy pronto. Hasta luego. Hello. Muchas gracias.